Yo no le pido nada a los demás nada. Si te falla no cuentes con nada ellos nada. más Quién dice para siempre aunque tengan presente Que eso siempre, siempre será un jamás Yo ya no puedo esperar mucho de ti Aprendí que si tú quieres estás ahí Entendí que el vivir es un regalo Y que no es nada malo sufrir por intentar vivir Porque si no me arriesgo no consigo nada Porque valen más mis hechos que tus mil palabras Y aunque no es como lo pintan en un cuento de hadas. Es gratificante ver que lo lograste cuando nadie confiaba No te presiones cuando intentes lanzar la Moneda, nunca dudes, aunque no caiga lo, lo que te suenas. Si la vida te mostrara tu futuro y supieras lo que pasa cada minuto, sería aburrido lo que tú vivieras. Dame una razón para regresar. Porque nunca, nunca me quiso apoyar. Dame una razón para regresar. Cuando el corazón, olvida a los demás. Cada quien tiene lo que sale a buscar. Con el corazón, y olvida a los demás. De todo lo que te preguntes, busca el porqué. No te sacrifiques por quién. No te valore, aprende a ver detrás del disfraz. Yo solo confío en mí, en lo que soy capaz. Es que los demás buscan su beneficio. No te quejes de lo que tienes y no haces ningún sacrificio. Y si te esfuerzas y no te sale, debe ser un buen indicio de que vas por mal camino para llegar a tu destino. Es que a veces nos fijamos objetivos, pero el camino es errado y nos lleva al agujero. Sé que viví pleno y sé que si hoy muero, Disfruté vivir por dejar de pensar en llegar primero Ya muchas veces caí, sé que si resbalo, inhalo, exhalo, me reinstalo Y a seguir, y a seguir. si lo logro es por mí En lo malo hay regalos, quedan palos y ya los entendí, los entendí. Tengo una razón para regresar Con nunca, nunca me quiso apoyar Tengo una razón para regresar Con el corazón y olvidarlo que sale a buscar En el corazón olvida a los demás Debes valerte por ti La vida es increíble La mente lo marca y para mí no hay imposible. Sé que los recorridos también pueden ser temibles No hay buenos ni malos Simplemente no son compatibles Y estoy recorriendo la distancia completa Sé que voy poco a poco Y si la vida me aprieta Sé que hoy no me limita Tengo un arma secreta Sé quién soy y sé muy bien Que llegaré hasta la meta para regresar porque nunca, nunca me quiso apoyar tengo una razón para regresar Dame el corazón y olvida a los demás Cada quien tiene lo que sale a buscar Dame el corazón y olvida a los demás